¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Por ahí ya sé que bien. Por ahí divino y por aquí yo creo que también bien, ¿verdad? Bueno, ahora viene un grupo amigo, un grupo vecino de Armellada. La Carta. Esta asociación se fundó en el año 2015 y actualmente la componen un montón de socios. Los principales eventos en los que intervienen a lo largo la fiesta de Nuestra Señora el 15 de agosto y las festividades de San Isidro Labrador. Van a tocar una de las Jotas, para mí, me van a perdonar, pero esta Jota a mí me gusta mucho. La Jota de Armellada es una de las Jotas más bonitas. Me encanta. Del pueblo, además. Una Jota preciosa. Y después, la Carmina. Primero la Carmina y después la Jota. La Jota, tocárnosla dos o tres veces. <risa> Vale, tenemos a la Dulzaina, a Javi, a José Diego, Fernando, eh, Mari Carmen, Iván, santi María Jesús y a la caja, José Luis, con el bombo, José Jiménez y Rosy a la bandereta. ¡Un aplauso fuerte! De hecho, no lo que más en que 谢谢 yeah. yeah.